El Barón de Montesquieu eh, hablaba ya de, en su teoría clásica la división de los tres poderes y que esa división eh, garantizaría la libertad de los individuos entonces en ese contexto una de las funciones del Poder Judicial es el control de los otros poderes eh, también la administración de justicia efectiva el eh, uso y garantía de los derechos humanos y tutelar el proceso democrático otro filósofo-pensador, que era Jacques Roussou, hablaba también de... Eh, desarrolló la República, la teoría de la República, y decía, en el contexto de derecho y de la ley, que la ley era la voluntad de la sociedad. Entonces, al administrar justicia, el Poder Judicial también está eh, contribuyendo a la paz social. Conforme, cuando administra justicia conforme a la ley, también este, eh, mejora la calidad de vida por cuanto... Eh, contribuye a la paz social. En cuanto a la organización, a, a quienes imparten, quienes ejercen el Poder Judicial, son los órganos jurisdiccionales. Eh, Tribunal Superior de Justicia, eh, las Cámaras de Apelaciones, Tribunales de Primera Instancia, Juzgados de Paz. Intervienen también en, la, eh, en esta acción. Público de Defensa, el Ministerio Público Fiscal y otros organismos como la Oficina de Violencia y, las notificaciones, y la Oficina de Notificaciones y Mandamientos. También el Cuerpo Móvil del Poder Judicial. Eh, en cuanto a la competencia territorial, se organizan circunscripciones, que son cinco, Tiene cabecera en Duque, en cosa Palas, Juan de los Andes y Chomalá respectivamente. Eh, como el derecho también está dividido en ramas, eh, el Poder Judicial también se divide en fueros para entender eh, cada cuestión específica en cada materia específica el, foro, el organismo elegido es el foro civil eh, primeramente definimos el derecho civil que es un conjunto de normas del derecho privado que están eh, regulando las interacciones entre los individuos en la materia eh, patrimonial y mercantil civil y mercantil um, el derecho civil preserva las eh, los intereses eh, patrimoniales y morales de los individuos. El fuero civil específicamente se va, a, se va a atender los asuntos que estén, no estén dentro de los otros fueros, eh, como familia, contenidos administrativo, eh, los, los otros fueros que, que también están relacionados. Eh, el, uh, los asuntos que convergen en el pueblo en el civil eh, están básicamente encuadrados en dos, en dos, eh, en, dos materias, en dos asuntos los que son patrimoniales y los relacionados con los derechos fundamentales los patrimoniales pueden ser eh, juicios ejecutivos eh, cobro de suma de dinero, desalojos y en cuanto a derechos fundamentales pueden ser eh, amparos ambientales, cuestiones de salud eh, participación asistida en el proceso el proceso de civil tiene pasos bien marcados que son, bueno, inicia con la demanda una contestación de la demanda eh, la fase de producción de prueba los alegatos finales y la sentencia la oralidad es muy importante en el proceso civil eh, sobre todo en este contexto social en, en el cual la sociedad reclama un poco los tiempos del, de, de justicia eh, justicia lenta no es justicia entonces, la realidad puede llegar a ser la solución para esta... Puede ayudar mucho para esta, para esta situación social. Después, este, el, el, la organización es una organización de tipo moderna, sobre la FIJU, que bueno, rápidamente tiene bueno, una dirección, tiene administración de recursos, una plataforma de atención que se desagregan en algunos puestos más. Eh, tiene oficinas de gestión de audiencias, que es de mi preferencia, eh, la unidad de supervisión, casos conciliables y despachos especializados. Básicamente, fue recibir su proceso de organización. Eh, respecto al material del curso, creo que el nivelatorio es, uno de los, es un material que me ha dado el contexto. Yo no puedo trabajar por el Judicial si no conozco nada de normas jurídicas. Y es muy distinto que mi jefe me diga ponete las pilas con las audiencias a entender que el artículo 238 habla de que tenemos que ir a la realidad. Tenemos que propender gradualmente a la realidad. Eh, bueno, el, el, respecto al módulo en los procesos, hay reformas que, que bueno, que, si no es más lejos, se afectan al fuero civil. Eh, hay reformas que, que hacen que la organización tiende hacia un futuro determinado en el cual yo tengo que estar en sintonía. Y eso me sirve para trabajar. Se orientan los procesos, además, que, bueno, con calidad, es un tema que, bueno, yo en mi examen eh, un poco esos temas porque eso me gustan. Y después, bueno, el, el módulo de atención al público es muy importante porque es probable que terminemos de cara a la, al usuario del servicio de justicia y con ese módulo uno sabe qué es lo que se espera de uno y qué es lo que yo eh, puedo esperar de mi puesto de trabajo. Del foro civil, bueno, la organización interna también me rescato eso porque me ayuda a saber cuáles son las funciones y cuáles son los, las oficinas y los sectores para saber qué es lo que más me puede llegar a gustar y qué es la labor que yo puedo llegar a hacer y en sí saber qué labor voy a hacer. Eh, de notificaciones, las herramientas informáticas son muy importantes también porque voy a utilizarlas en mi puesto de trabajo, es muy probable que esas herramientas informáticas algunas este, tengan que usar. De las también eh, que tengo que tener una dirección electrónica, la corda 5058, eh, cómo que, bueno 5058, cómo son las notificaciones en el proceso, la primera notificación inicial será siempre de papel, supongo ¿no? Respecto de, de, de mi examen, bueno, tuve un buen puntaje, pero igualmente quiero siempre con el concepto de mejora continua, quiero, quiero agregar algunas cosas. Yo creo, primero que nada, que un equipo el equipo de trabajo a mí me ha tocado errores en los expedientes del despacho rápido que en el despacho especializado algunos se corrigen y pasan y otros son devueltos a la plataforma de atención. En ese contexto a mí me parece que la parte de... El equipo de trabajo es muy importante, yo resalté eso en mi examen, que hay que tener una comunicación en el equipo y que eso ahorra los tiempos, que no es eficiente. Esto me parece también que um, la coordinación hace el equipo, la comunicación hace la coordinación y las relaciones humanas mejoran la comunicación, o se hace una cadena. Entonces creo que experiencias así de, de, de, de no laborales, sino de día de campo, un coaching, algo así puede mejorar las relaciones personales y ahí aumenta la cadena de trabajo del equipo, ¿no? va desagredándose la cadena de trabajo del equipo. Y después también propone una reunión de seguimiento semanal de los proyectos que tenemos, que tiene esta forma, yo copié una sola fila pero puede tener varias. En la primera columna tiene el asunto general, después tiene la fecha en la que nos llega, la fecha en la que nosotros tenemos que expedirlo, y la microacción para ir avanzando, y en qué fecha se tiene que hacer y quién es el responsable de hacerla. Estas reuniones son semanales, donde están las personas y las fechas. Entonces, cada persona puede tener la copia de la minuta y qué es lo que cada uno le corresponde hacer para ir avanzando con microacciones y llegar al objetivo final en fecha. Eh, respecto de lo otro, me había tocado la defensoría penal el otro, el otro caso que eran cinco auxiliares yo era el quinto y eran tres defensores. Eh, bueno, yo había propuesto eh, englobar todas las tareas de la, de la administración y tipificarlas y colocarlas por persona. Una persona hace todos los pedidos de informes. Entonces una persona, yo quería generar indicadores de persona por cantidad de informes por mes y eso generaría un indicador y con muchos otros indicadores del tipo. Entonces en una reunión eh, mensual nosotros podemos hacer la revisión de indicadores y eso nos va dando un histórico y nos proyecta hacia algún lugar. Si yo tengo una persona con, en un mes que tiene poco trabajo, puedo economizar ese recurso y aplicarlo en otro sitio, que tenga un indicador mucho más alto. Y así a lo largo de los meses se van generando curvas que me van dando la proyección del área. Eh, bueno, está, es muy importante también la difusión de todas estas reuniones que se difundan, que la gente las conozca fehacientemente. Entonces ya sabe qué es lo que tiene que hacer fehacientemente y conoce su responsabilidad. Básicamente ese es el, el redondeo del examen. Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, Ana.